La cabeza. No listo el del diablo. Aquí tenéis a vuestro campeón. Ay, los colegas, Los ¡Cuidado! es de los nuestros. Cargando los escudos. No ¡Ah! Ya, alguien ha entrado en nuestra zona segura. ¡Necesito ayuda aquí! ¡Recargando! ¡Se están disparando! ¡Se ha lanzado un asunto! ¡Corre, por favor! ¡Derribé! ¡Se acerca, cerca! ¡Ya no puedo seguir viendo eso! ¡Tú ya estás muerto! Oh mira, ese era uno de los atentes que andaba con él. El enemigo puede veros. Empieza la cuenta atrás del anillo. Aquí hay una baliza de reaparición. Diablo, con un, un solo un tiro me dio en la cabeza. Malito es aquel del diablo. en movimiento.